Queridas y queridos compañeros, la sección sindical y comisiones obreras en Banco Santander os desea un feliz año 2020 para vosotras, vosotros y toda vuestra gente. Asimismo deseamos con todo nuestro corazón que nos volváis a apoyar. El año que viene seguro que será un año reflejo al 2019 y tendremos que tomar decisiones. Me imagino que buenas y, sobre todo, positivas pensando en todas y en todos vosotros. Pero para eso será necesario contar con vuestra confianza y con vuestro respeto. Como siempre, gracias por todo lo que nos habéis apoyado en el año 2019. Ha sido un año terriblemente duro. Echaremos de menos a gente que, que ha estado con nosotros toda la vida, que se ha ido prejubilando, etc. ¿no? Pero el año que viene, de verdad, confiad en las comisiones obreras. Nosotros estamos tranquilas y tranquilos porque sabemos que os tenemos ahí. Y de verdad, buena suerte a todas y a todos y que tengáis todo lo mejor en lo profesional y en lo personal. ¡Mua!